El dilema del gamer. ¿Velocidad o seguridad? ¿Por qué no tener protección completa muchos cuadros por segundo y sin interrupción? ¡Uh, qué rápido! Tu momento de juego importa. Protéjalo con el nuevo Kaspersky.